Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, hoy os quiero contar una cosa, que es que voy a hacer una, una reparación, a una vivienda, una unifamiliar con unos eh, con una cubierta inclinada y tenía unos problemas de condensaciones en interior porque tenían eh, mal aislado todo el tema de la cubierta y todo eso. Entonces, eh, la cubierta inclinada esta estaba ejecutada con tabiquillos conejeros y, y nada, pues eh, como hemos hecho son unos agujeros que aprovechar para para enseñarlos. Voy a dar la vuelta y os lo enseño. Ay. a ver por aquí vale bueno veis esta es la cubierta inclinada vale arriba también está inclinada entonces tenían humedades tenían unas filtraciones y aquí se han hecho unos, unos agujeros para poder acceder a la cámara de la cubierta y poder meter el aislamiento vale, entonces para los que los que estáis estudiando que sepáis lo que son los conejí los conejeros es que este tablero de aquí arriba, ver, este tablero de aquí arriba, se apoya en unos ladrillos que están puestos en este forjado, haciendo la inclinación. Vamos a verlo. Seguir dentro, aquí se ve. Vale. Bien. Este es el forjado. Vale, como veis, este, esta parte no tiene aislamiento. Y luego, esto, son los tablillos conejeros que, por cierto... No tenían tampoco ventilación entre ellos, porque los tabiquillos tienen que ir ventilados de, de unos a otros para que no se creen cámaras estancas, sino para que el aire pues, circule entre, entre una cámara y la otra. Entonces, ¿veis? Este sería uno, allí al fondo se ve otro y así se van poniendo sucesivamente con la inclinación, de manera que luego sobre estos tabiquillos se apoyan unos bardos y se hace la cubierta. Y sobre estos bardos pues ya una capa de compresión, las tejas o lo que haga falta. Y ahí pues ya le estamos colocando el aislamiento para que no tenga problema. Vale, pues nada, esto era lo que os quería contar. Espero que os haya servido. Nos vemos en próximos vídeos. Gracias.